pajarito me dijo que estabas triste, que tenías muchos problemas y que necesitabas mi ayuda, mi niña no estés triste y tampoco no seas tan dura contigo mismo, has logrado muchas cosas, tu fortaleza es una de ellas Has sido capaz de luchar en tu vida y mantenerte a flote. Solo que hoy te me quieres derrumbar. Sé que no tienes el trabajo que quieres ni la vida que soñaste de niña. Pero has logrado tanto. Yo mismo me quedo asombrado de ti. Tal vez estos no sean tus mejores momentos Y pienses que tus problemas te van a comer Que te vas a derrumbar O que el mundo se te va a caer encima Pero tú y yo sabemos que no es así Tú y yo sabemos que vas a salir de esto No sé exactamente lo que tienes pero sí sé, que todo tiene solución, que lo que vives es temporal, decía mi padre. No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista. Así que vamos, arriba ese ánimo. No conozco una, una sola mujer que no se seque las lágrimas y siga como si nada. Mi madre es el ejemplo de ello. Está en cama, sin poder moverse ni levantarse. Pero desde ahí me dice, Reggie, ¿ya lavaste tu ropa? ¿Y qué no pensás limpiar? <ríe> Mi pobre madrecita. La amo mucho. Ella me ha enseñado a ser fuerte. Y aunque hoy la pasas mal, hay que seguir para adelante. Cabeza arriba, pecho en alto. Espero y el video al menos te haya hecho sonreír. Ya sabes, deja tu like si te gusta. Y suscríbete.